El viaje a tu felicidad, a tu liderazgo, es todo un proceso. Comienza por saber analizar desde qué caos estás en este momento o hacia qué meta te quieres dirigir. Así que lo primero que has de hacer es cógete tu diario, un cuaderno, una hoja, y empieza a apuntar qué es lo que quieres mejorar en tu vida desde ahora mismo. Desde lo más sencillo hasta lo que tú crees que es más complicado. Escribe al menos Cinco cosas. De esas cinco cosas, elige las primeras tres que sepas que son objetivos que puedes alcanzar en menos de seis meses. Y de esas tres cosas, elige una para un objetivo que puedas alcanzar en una semana. Te va a dar claridad, te va a dar poder y, sobre todo, te va a dar motivación para ponerte en el camino. Si quieres más, sígueme.